Biografía de Luis Mateus, cantante colombiano de música vallenata Luis Francisco Hernández Mateus, San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia 12 de agosto de 1977, profesionalmente conocido como Luis Mateus es un cantante colombiano de música vallenata que inició desde muy pequeño su carrera musical cantando rancheras con los que logró ganar varios concursos musicales en Barranca Bermeja, donde se hizo musicalmente. A sus 20 años, en 1997, después de formar parte del grupo musical Los Come Manguitos, dirigidos por su maestro Fermín Acosta, empieza a incursionar en el vallenato conociendo al reconocido productor y compositor del género Iván Calderón, quien lo llevó a grabar su primer trabajo con la disquera Discos Fuentes, situación que lo dio a conocer nacional e internacionalmente, convirtiéndose en uno de los exponentes más importantes del vallenato en el país. Uno de los momentos destacados de la carrera musical de Luis Mateus, fue el que vivió en mayo del 2019, cuando recibió por parte de las autoridades estatales de Nueva Jersey, Estados Unidos, un reconocimiento por el aporte musical que el cantante de música de ha hecho a la población latina del país norteamericano. Tiene entonces con más de 20 años de vida artística es un cantante colombiano que no solo se ha consolidado en su país, sino también en Ecuador, Venezuela, Paraguay, Panamá, Monterrey en México y las comunidades latinas de Europa y Estados Unidos donde sus éxitos son clásicos musicales y ha recibido reconocimiento por su labor. primeros años. Luis Francisco Hernández Mateus nació el 12 de agosto de 1977 en San Vicente de Chucurí, Santander, donde a los dos días fue llevado a Barranca Bermeja. Es hijo de Francisco Hernández y María Mateus. Tuvo una niñez bastante dura mientras vivió en contratación Santander, debido a que para poder subsistir Canto en bares, vendió tomates en la plaza del pueblo aprendió a tejer mochilas y hasta tuvo que deherbar calles desde los cuatro años comenzó a cantar rancheras y aunque en el colegio no le fue bien porque siempre repetía la primaria y solo pensaba en ser cantante fue una situación que le permitió demostrar su talento debido a que allí cantaba cada que tenía la oportunidad. A los 11 años decidió volarse de la casa de su padre en busca de su mejor futuro y llegó al corregimiento del Centro Ecopetrol, donde se reunió con su madre y sus hermanas. Tampoco fue una vida fácil, porque trabajó como empleado, en una casa de familia, vendió el chance y lavó carros, de nuevo buscó siempre refugio en la música y lo hacía en los momentos libres que tenía en el colegio, concentración oficial El Centro y el colegio Blanca Durán de Pailla. El comienzo de su carrera musical se da con tan solo 14 años. Cuando Fermín Costa descubrió su talento en el Teatro Unión, cuando Luis Mateus se queda con el primer lugar del Festival de Voz y le da la oportunidad de ingresar al grupo Los Comemanguitos, Aunque era una gran oportunidad para el santandereano, las trasnochadas y el estar poco en casa le generó problemas con su madre por pues lo que se dice de la casa para cumplir con su sueño musical. En Barranca Permeja se une a Wilfredo Caristo Ochoa, pero tampoco es fácil. Primero fue corista de los Come Mangos, por ser menor de edad y no poder ingresar a los lugares para mayores de edad pero luego es nombrado voz oficial de esa agrupación musical. En esta época llega el acordeonero David Rendón y Fermín Acosta se convierte en el manager oficial. Comenzaron a grabar sus primeras canciones e hicieron el proyecto del que más adelante se interesará Iván Calderón quien lo lleva a la casa disquera Discos Fuentes en 1997 para grabar su primer disco. En 1997 graba con Disco Fuentes su primer trabajo discográfico del que surgió su primer éxito musical. Muero por verla, el cual lo impulsó en el género vallenato Al ser incluido el tema en el volumen 37 De los 14 cañonazos bailables del año De Este álbum también se destaca el sencillo Adiós amor Incluido en el volumen 38 De los 14 cañonazos bailables Así como las canciones No vuelvas a mirarme, escúchame y no quiero perderte. Que hicieron parte de los 14 relatos románticos. En 1998 Luma tuvo lanza su segundo disco compacto titulado Con Paso firme, En el que se destacan canciones como Sin ti no hay vida. Voy a enloquecer. Y mátame con tu adiós. Ya con dos trabajos en el mercado, el cantante se consolidaba en el vallenato y en 1999 se encontraba en los primeros lugares de sintonía del país. Este año graba el disco con Encanto Juvenil, que cuenta entre sus repertorios con temas destacados como Alguien como tú, Hay Tristeza en mí y Buscándola, que hicieron parte de ese año del volumen 4 de los 14 avenatos románticos. Luego de cuatro años de lanzamiento de su primer disco, Luis Mateus y David Rendón presentaron en 2001 el álbum Inimitable, en el que se plasmó la madurez del artista con el éxito Me Haces Daño, que tuvo una gran acogida del público. También se destacaron los temas Me Gusta Mucho, me haces daño, me confundido, este último de la autoridad del cantante. Su quinto trabajo tocando tu corazón sale en 2002 y es todo un éxito. Gracias a que en este se encuentra el tema de la autoría de Iván Calderón titulado Que regrese a mí Además para esta producción también se destacaron Voy a tener que olvidarte Y Mujer de mis sueños de la autoría de, de Luis Mateus Tocando tu corazón e historia musical salen para 2003 Con temas como Voy a tener que olvidarte y que regreses a mí En 2004 Lima Todos presenta su producción titulada Una nueva etapa 13, en la que se da por terminada la relación laboral de varios años entre el artista y su productor Iván Calderón por buenos términos. Rey sin reina llegando a la cima y no hay palabras son algunos de los éxitos de este álbum. Pasaron cuatro años para que Luis Mateo volviera a sacar un trabajo musical. En 2008 regresó con el álbum 10 años haciendo historia, un homenaje a su exitosa carrera musical en el que se destacan los temas Vivo sin ella, Me Llevas, Si Te Vas, Vengo Arrepentido, entre otros. Un año después presenta tres canciones para todos los gustos. En mayo de 2012 esta dupla vallenata vuelve con su producción Mi en la que destaca el tema con el mismo nombre y es la historia sobre la lucha y el sufrimiento de Luis Mateus para llegar al éxito. En 2014 presentó su canción mentías y en 2018 presenta el álbum Seguimos. Con el tema lanzamiento Subo por ti, el cual tiene un video en tomas en 3D en su canal de YouTube Luis Mateus Oficial. En la actualidad, bajo el sello de Discos Fuentes, acaba de publicar en todas las plataformas digitales la canción Odio 16, que originalmente es de Romeo Santos, pero se pasó a Vallenato en colaboración con el ecuatoriano Claudio Lozano, exitoso cantante que va en ascenso en el mercado musical de Estados Unidos. El 28 de mayo de 2009 el cantante recibió el galardón Mara Internacional como el mejor voz masculina en los premios Mara Internacional que se realizaron en San Juan de los Morros en Guarico, Venezuela, considerado el premio que más importante que se entrega a este país en el ámbito internacional. Luis Mateo recibió en octubre de 2011 el premio Cacique de Oro Internacional en una ceremonia que se realizó en el Hotel Gran Media de Caracas, Venezuela, donde estuvo representado por el promotor internacional de la época, Fernando Turizo. Esta galardón se le entrega a los artistas que destacan en este país. En mayo de 2019, el cantante Luis Mateus y su acordeonero David Rendón recibieron un importante reconocimiento de parte de las autoridades de Nueva Jersey, Estados Unidos, por dejar en alto el nombre del folclore vallenato en Nueva York, la capital del mundo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.